transitando el mes de la niñez se viene con todo, María. el día del niño y es por eso que nuestros invitados del día de hoy tienen que ver con esta fecha tan especial para mimar a los más pequeños de la casa estamos con eh, Guillermo Mastronardi que es el presidente de la asociación civil Mendocina del Juguete recibimos con aplauso ¡Ay! acompañado por Sorera y Viviana Balmaceda, que es la secretaria. Bienvenidos, chicos. Gracias ¿Cómo están? por venir. Eh, Un gusto bien. recibirlos. Y gracias por estar. Un mes movido para ustedes, ¿no? Oh, Quizás sí. el más intenso, bueno, entre lo que es Navidad y demás, donde las ventas repuntan. Un lindo sí, momento. Esa es la idea. Primero que todo, Lucas, Clarita, gracias por recibirnos. Un placer. Un placer que vengan. Eh, muchas gracias. Eh, segundo, eh, tanto yo, Guille, como Karina, como Vivi, como seis compañeros más que bueno por una cuestión de lugar no, no han venido éramos un montón éramos muchos. y somos nueve en todo, este proyecto, en todo este proyecto somos nueve personas uh -huh. eh, que bueno que conformamos la nueva la nueva asociación uh -huh. de jugueteros eh, la cual bueno gracias junto, justo a la municipalidad de Maipú uh -huh. eh, podemos realizar este año Después de dos años sin feria por la bendita pandemia, claro. eh, gracias a la MUNI de Maipú tuvimos la posibilidad de en el Parque Metropolitano uh -huh. eh, realizar justamente la, la gran feria del juguete. Excelente. En principio, conocer un poquito cómo trabajan desde, sí, claro. desde esta asociación, ¿no? ¿Con qué objetivos se han reunido? Digo, cada uno de ustedes tiene su empresa, su juguetería uh -huh. y se han nucleado para. La idea es. ¿Para qué? Uh -huh. Justamente convocar a todos los comerciantes. Sí. De, tanto de Maipú como de todo el Gran Mendoza, uh -huh. donde pueden eh, exhibir todos sus productos de juguete, indumentaria, rodados, todo lo que hacen a, la, a lo que es la gran feria. Perfecto. No, yo uh -huh. digo más allá de la feria. Sí. Ustedes como asociación, ¿cómo trabajan? Uh -huh. eh, debido a, digamos, a estos dos años de pandemia que hubieron, la vieja asociación, el juguete, que es la antigua feria que se realizaba en el predio de la Virgen, en sí. la calle Perú, y todo eso se disolvió. Ah, okay. y Nosotros como viejos puesteros uh -huh. eh, nos reunimos y decidimos conformar la nueva asociación de, del juguete. Para hacer estas ferias, diferentes eventos, donde puedan unir fuerzas de alguna manera sí. Sí, sí, y, mejorar las y mejorar, y mejorar ventas las juntos. ventas todos juntos. Bueno, en igual. realidad el objetivo es trabajar... Eh, que el cliente se vaya conforme, Muy bien. que nosotros podamos eh, brindarle todo a, la, a las personas que vayan a visitarnos, que el niño sea feliz, es el prim, lo primero y principal, y bueno, y tratar de que todo sea bien organizado para que queden todos contentos, conformes, y bueno, nuestra labor ha sido a full, tratar uh -huh. de que todo sea perfecto, esperemos lograrlo, y bueno... Vuelvo a reiterar lo que dijo Guille, agradecer a la municipalidad de Maipú que nos brindó todo el apoyo para que nosotros podamos realizar esta feria. Es en el parque metropolitano. Parque sí, metropolitano. metropolitano. ¿Y ¿Cuántos Perfecto. locales más o menos integran o cuántos son ya los que están asegurados que puedan participar de esta 200 feria? 200 aproximadamente. Ah, ah, ¿un, montón? Un montón. Sí, sí son una super feria. Sí. Son 200 puestos de juguetes más aproximadamente entre 15 y 20 de comida. Que son a través de foltra. Y sí. todo eso que. Claro, es, es más bien un evento, donde uno capaz que puede ir, el chico se elige su regalito, claro. pero la se queda comes. ahí disfrutando sí. con la familia, salen a comer algo. Sí, Entonces, está justamente bueno. el, el día domingo, el 21, sí. el Parque Metropolitano, eh, junto eh, la Municipalidad de Maipú, va a brindar un festejo del Día del Niño. Muy bien. Ah, bien. Donde a, ahí eh, van a estar patios de comida, uh -huh. eh, no todos los eventos durante Buenísimo. todo el día. Esto arranca uh -huh. el 18. Correcto. Y se extiende hasta el, hasta el 21 y cierran con ese gran festejo. El día jueves 18, la apertura de la feria Bien. es a las 18 horas. Bien. Finaliza el mismo jueves hasta que se va el último cliente, uh -huh. o última, la última persona, uh -huh. o sea que no tiene fecha de cierre. Día viernes continúa, abre a las 10 de la mañana, día sábado continúa. Abre otra vez a las 10 hasta que se vaya la última persona. Uh -huh. Y el día domingo justamente eh, compartimos con la municipalidad el gran evento y el festejo del Día de la Niñez. Qué sí, bueno, me qué, encanta. Qué, qué bonito regalar sí, bueno. juguetes, que sí. no se pierda esa sí. tradición, ¿no? Sí. Porque hoy ustedes tienen un gran competidor que es la tecnología, el lo celular, también. la tablet, sí. que el joystick sí. nuevo que tiene luces de colores brillantes, qué sé yo qué. Entonces que, qué bonito que, que no se pierda eso de regalar juguetes y de seguir preservando lo, lo que es la infancia. El hecho de, de, de lo bonito de que jugar. genera... Jugar, Mario. expandir esa creatividad, todas esas ideas... Tan bonitas que, que se les ocurre nada más que a ellos, a los niños. Obvio. Cuando sí, juegan, es importante, ¿no? el sí. El concepto feria se ha perdido hace un montón de tiempo. Hoy ¿Sí? como vos decís, es todo tecnología, es Tal todo cual. tablet, es todo teléfono. Se quieren el sillón de gamer, los auriculares claro. de gamer. Es Totalmente. otra cosa. Ahora, los niños sí. han cambiado muchísimo. Sí. Sí, sí, dentro sí, de esa sí. feria vas a tener eh, payasos, los viejos payasos, bueno. eh, los viejos malabaristas, eh, todos eventos conformes bien a las feria, Claro, feria antigua La idea es que el cliente, ya sea papá, mamá, abuelo, tío, vaya a la feria y encuentre lo que busca uh -huh. porque por ahí los chicos te piden cosas que no lo encontrás en ningún lado en la feria generalmente a ver vas a tener 200 puestos A ver, seguro que lo vas, vas encontrar. a encontrar ya, pues, todo lo que quieras no y más allá sí. que sea eh, el disfrutar un paseo de compra y pasar uh -huh. un día lindo también con, con eventos y, sí. y festejos también o apuntando apuntando eso ustedes con su experiencia sí. ¿Qué es lo más demandado ¿Qué es lo que más les gusta a los chicos mm. si bien con el tiempo Clarí decía que por ahí va cambiando, pero ¿cuál saben que es lo ideal o que lo que siempre le piden, lo que siempre compran? ¿Por es dónde una vamos variedad, a menos la venta de consumo de los niños hoy? Una variedad inmensa Ajá. de gustos en, en general, así que eh, hay Mucho desde juegos de los mesa. chicos que ah, juegan de bien. mesa uh -huh. eh, muchos se inclinan por, por los disfraces uh -huh. eh, otros piden por ejemplo juguetes con marcas obviamente uh -huh. eh, pero los chicos, viste cómo te sorprenden de todo. Ojo, no solamente chicos, porque bueno, también como todos dicen tenemos nuestro niño, obvio. obvio. Eh, <risa> todos los adultos tenemos nuestro niño interior. Olvídate. Obviamente también eh, compartir con los adultos, compartir con los abuelos. Uh -huh. eh, justamente la idea de la feria fuera de la parte comercial. Eh, es justamente revivir eso, esos momentos esos momentos en familia, con el abuelo, con el nieto con el hijo, ah, eh, donde pueden comer donde pueden comprar un juguete, donde se pueden divertir con palazos, donde pueden eh, eh, rellenar pizarras, dibujitos uh -huh. bueno, es salir un poquito de la rutina actual que vivimos que es difícil uh -huh. eh, y bueno, pasar cuatro días eh, justamente con el concepto justo que es feria Obvio, y hay mucha oh. gente por ahí, adultos, que encuentran algún eh, muñequito, algo puntual, que le evoca su infancia. Y también lo compran, aunque sean adultos. Sí, porque sí, eso, sí, tal sí, recuerdo. Entonces, de los juegos de mesa. Así que sí, pues, si se me viene un seguro también va a ir. Y nada. el Parque me Metropolitano me invita eso. también, ¿para qué? Para que los chicos se puedan distendir jugar, remontar un barrilete, por ejemplo, uh -huh. que tenés espacio. Tenés Salir un rato al aire libre, chico, a ver, soltar un tenés... ratito en ah, Totalmente. <risa> totalmente. Sí. Y aparte es verse para con los otros chicos. niños, jugar, sí, que también sí. es algo que con la pandemia medio que se perdió, ¿viste? Por esto Igualmente, estar en la casa, sí. el, el ir a la plaza, el jugar con los amigos del barrio, es algo que queda un poquito relegado, que está bueno volver claro. a fomentar de alguna manera. Sí. Totalmente, Exacto. totalmente. Eh, revivir más que todo, eh, no, que no sea, digamos, fuera que es el día del niño, sino. Eh, juntar a la familia, es la, es, la, es la idea y el fin de la feria. Eh, feria no solamente que sea el día, digamos, del día del niño significa que sea para el niño, sino para todos. Uh -huh. Toda la Por familia supuesto. está invitada, eh, a compartir, compren o no compren. Es relativo. Claro, la entrada a la feria de por sí es gratuita. Es totalmente Vos podés ir gratis? a pasear tranquilamente, sí, sí. si encontrás algo que te gusta, bueno, buenísimo. Okay, buenísimo. Sumado Perfecto. por ahí, Claria, a eso, eh, dentro de lo que es la feria, eh, digamos, eh, hemos invertido mucho tiempo y mucho dinero en lo que es seguridad. Uh -huh. Va a haber Bien. seguridad las 24 horas, Perfecto. va a haber una ambulancia, van a haber bomberos, eh, los bomberos voluntarios justamente de Maipú. Eh, o sea, estamos, le hemos puesto un montón de esfuerzo junto con la comisión para que sean cuatro días... De primera. Perfecto. La invitación entonces <ríe> del 18 al 21 de agosto puedes darte una vueltita por esta gran feria, por el Día del Niño, allí en el Parque Metropolitano. ¿Desde qué hora entonces arrancan? Jueves 18, desde las 18 horas. Perfecto. Hasta.. Eh... El se va del el último. Claro, hasta el domingo de corrido. Claro. Pues y también queremos invitar a los comerciantes de Maipú uh -huh. que se unan a esta gran Ah, feria? todavía hay tiempo para eh, sí, colocar sí, todavía hay tiempo sí sí. sí, sí, sí. Ahí hay un teléfono donde bueno. se pueden sí. comunicar El que figura en pantalla. Exactamente. Todos los Ajá. interesados, comerciantes que se quieran sumar allí con su puesto de juguetes, de gastronomía, se me ocurre también, pueden comunicarse con, con, los, con los chicos para, para formar parte de este evento que va a estar muy, pero muy bonito. Y familias, a no dejar pasar esta no, oportunidad. Es porque está lindo, buenísimo salir a, a tomar un poquito de aire y pasar un día diferente con, con los más chiquitos. Chicos, muchas gracias por visitar. Gracias. Visitarnos. Por gracias. gracias, gracias. Okay. con todos los éxitos. Sabemos bueno. que se sí, les vienen días movidos. Es muy bueno, porque obviamente repuntan las betas, pero van a terminar de cama. Seguro. <risa> Totalmente. Fuerzas, <risa> ¿eh? Fuertas. Quedan todos invitados. Muy, muy bien, muchas no gracias. a okay, chicos.